En este video aprenderás a transferir Whatsapp desde un iPhone viejo a un iPhone 12. En este caso podemos ver que tenemos todos los datos de nuestro iPhone 11 a la izquierda y vamos a pasarlos al iPhone 12 de la derecha. Lo primero que vamos a hacer es conectar ambos dispositivos a nuestro computador mediante un cable de datos micro USB. Luego de esto, abriremos el programa iCard for WhatsApp Transfer y elegimos, en este caso, la opción Whatsapp. Una vez aquí, notaremos que el sistema ha detectado automáticamente nuestro dispositivo. Pulsamos en el botón Transferir y aceptamos la advertencia. El sistema comenzará a realizar las transferencias de los datos de Whatsapp. Esto puede tardar unos minutos. En este punto, nuestro dispositivo de destino, en este caso el iPhone 12, se reiniciará para aplicar los cambios. Como vemos a continuación, el sistema nos indica que la transferencia se ha realizado con éxito y nuestro iPhone procederá a encenderse. Al comprobar veremos que el dispositivo contiene todos los datos del iPhone 11.